Entonces, de una parte positivo, porque todos los países concordan ¿no? y sobre la exigencia de un cambio, ¿no? de una transformación rápida, de la otra, aunque con diferencias, porque claro, cada uno mmm, hace la transformación de un punto distinto, ¿no? de una situación, de una base distinta. Pero decimos, todos concordan, el problema es eh, ponerlo en marcha, y valorar también, y esto me interesaría tener tu opinión, si este esta transformación también puede aportar eh, posibilidad de nuevos trabajos y de nueva ocupación. Efectivamente, yo creo que todo cambio tecnológico siempre en la historia de la humanidad ha ido más empleo, ¿no? Más progreso de lo que a lo mejor ahora podemos eh, percibir, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de las oportunidades que se abren hasta que le realmente estás metido ya en la ola de, del cambio, pero para hacer posible, ¿no? Que realmente esos empleos, ¿no? Que se van a crear, encuentren el talento necesario, yo creo que aquí hay un gran reto y que por lo menos en España todavía no se está abordando, ¿no? Y es la reforma del sistema educativo, es nuestra gran eh, eh, asignatura eh, pendiente, ¿no? por así decirlo, ¿no? porque al final eh, necesitamos que el talento tenga las habilidades, los conocimientos que van a necesitar precisamente ese proceso de descarbonización de la, de la economía, que no va asociado solamente a la generación de, del mix de generación de la energía, sino que también vamos a ir a, a, a, a procesos digitalizados, ¿no? con más inteligencia, de domótica, robotización y eso requiere un talento especializado en ello, ¿no? Y que desde pequeños, ¿no?, estemos recibiendo esa formación y orientándonos hacia esas salidas eh, profesionales, ¿no? Y esto es algo que se está viendo no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que también estamos viendo cómo se está eh, produciendo en sectores tradicionales, como puede ser el transporte de mercancías, ¿no? Hemos visto esta crisis, ¿no? eh, de falta de eh, camioneros, ¿no? en, en Reino Unido, pero en otros países de la Unión Europea, o cómo hay industrias que te están diciendo que les cuesta encontrar determinado eh, talento, ¿no?, o en el sector de la construcción, ¿no? Con lo cual, al final, yo sí que creo que esto pasa por una reforma del modelo educativo donde haya mucha conexión entre la educación reglada y la empresa para saber en todo momento esas demandas ¿no? de empleo que se están generando y hacia dónde va el mercado laboral.